Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y estamos en la décima unidad del curso gratuito de Community Manager. Ya casi llegamos al final y digo casi porque lo cierto es que había dicho que este curso iba a constar de tan solo 10 módulos. Pero la realidad es que todos vosotros me habéis compartido vuestras dudas, vuestras preguntas, así que voy a seguir creando algunos vídeos para esta formación, para poder responderos a todos porque me encanta que me compartáis todas vuestras dudas y poder ayudarlos y resolverlas en esta décima unidad lo que vamos a ver es cuáles son los servicios del community manager y también vamos a trabajar en cómo captar clientes y cómo utilizar nuestras propias redes sociales para captar a clientes potenciales para cada uno de estos servicios cuando pensamos en un community manager solamente pensamos quizás en alguna ocasión en una persona que se dedica a gestionar redes sociales para empresas y nada más pero lo cierto es que si tú quieres que tu negocio digital sea un negocio rentable y escalable tienes que tener varias líneas dentro de tu negocio. Yo, por ejemplo, tengo por un lado la gestión de las redes sociales, es decir, clientes a los que yo les gestiono las redes sociales. Tengo consultorías de redes sociales, es decir, emprendedores que quieren gestionarse sus propias redes sociales. Y tengo también formaciones. Entonces tengo tres líneas de negocio y esto lo que hace es que mi negocio sea escalable, que yo tenga también mi negocio diversificado, que no dependa solamente de una línea de ingresos. Vamos a suponer que se me cae un cliente, sé que tengo otras líneas de negocio que me van a dar los ingresos que necesito. Necesito para poder seguir manteniendo mi estatus de vida para pagar lo que tengo que pagar para tener, eh, no tener inconvenientes económicos en mi negocio y todo eso es lo que te quiero enseñar en esta décima lección pero antes de empezar, quiero invitarte a que si no has visto los anteriores vídeos, lo hagas porque es importante que sigas el paso a paso. Como te he contado a lo largo de toda esta formación, mi objetivo es que tú puedas montar tu negocio digital como Community Manager totalmente desde cero y con una inversión de cero euros. Así es como lo he hecho yo misma y quiero que tú también lo logres. Por eso aquí arriba te voy a dejar una tarjetita en donde tienes todos los vídeos que han formado a esta formación, valga la, la redundancia para que puedas verlos, para que puedas repasarlo y también para que puedas hacerme todas las preguntas que quieras también te invito a que te suscribas a mi canal porque todas las semanas subo nuevos vídeos en donde hablo sobre marketing en redes sociales, comunicación digital y también sobre ventas para ayudarte a sacarle el máximo partido a tus redes sociales ahora sí, dicho esto, en empecemos a hablar sobre los servicios del community manager Como te decía anteriormente en esta décima lección, lo que te quiero contar es cuáles son los servicios del Community Manager. Evidentemente cada Community Manager tendrá una propuesta de valor distinta, pero mi recomendación es que tengas varias líneas de negocio dentro de tu negocio para no depender de una sola fuente de ingresos. Es decir, no solamente depender de los clientes fijos porque si en algún momento un cliente se cae, Tú puedes saber que eh, estar tranquilo porque tienes otras fuentes de ingreso. Por eso yo lo que he hecho es trabajar en mi marca con tres líneas de ingreso con mi servicio de community manager, como community manager en realidad, como profesional. Por un lado tengo los clientes fijos, los clientes a los que le gestiono las redes sociales cada mes, clientes estables que yo sé que todos los meses voy a tener la gestión de sus redes sociales. Por otro lado, otro de los servicios que ofrezco es las consultorías. Ofrezco una consultoría que ahora recientemente le he dado una vuelta, he hecho una especie de lavado de cara en donde te ofrezco una eh, consultoría uno a uno conmigo, una videollamada en la que yo resuelvo las dudas que tiene una persona para gestionar sus redes sociales. En este caso me dirijo a un público que no quiere o no puede pagar mi servicio de community manager, pero que quiere gestionar sus redes sociales de forma profesional. Entonces es una consultoría estratégica en donde en una hora, en una videollamada, yo le doy... Eh, una, una estrategia, trabajamos en sus dudas, me puede preguntar todo lo que quiere, creamos una estrategia en redes sociales, hablamos sobre contenido hablamos sobre cómo crear una comunidad, sobre, eh, cómo generar más ventas a través de las redes sociales o lo que sea que esa persona quiera preguntarme, es un servicio puntual y evidentemente son clientes puntuales, clientes que no, no todos los meses se, se renuevan, por decir de alguna forma, sin embargo también dentro de esta consultoría, los es que también tengo clientes que son habituales clientes que eh, tres veces al mes cuentan conmigo para crear una estrategia para todo su semestre para ver eh, y analizar juntos sus estadísticas clientes que bueno quieren que les plasme como una estrategia de cara a tres meses y lo vemos de forma muy puntual pero eso sí eh, evidentemente es un servicio muy concreto en donde en una hora en una videollamada vemos todo eso y listo y por otro lado, otro de los servicios que tengo como community manager es la formación. Eh, por un lado tengo la formación a eh, profesionales, empresas que quieren que de tener un community manager dentro de su negocio y por otro lado estoy preparando eh, formación dentro de mi academia online, quiero también lanzarme a la formación a través de eh, talleres eventos presenciales y demás lo cierto es que lo tenía planificado también para este año pero no pudo ser con todo lo revuelto que ha estado este 2020 pero bueno será el próximo o cuando tenga que ser pero lo que quiero que, que, que te quedes y que en lo que quiero que te centres es en la importancia de que tengas varias líneas de negocio, eso es lo importante, que no solamente tengas a esos clientes que todos los meses les gestionas las redes sociales, sino que eh, también tengas a clientes por otros lados para que eh, como te dije, no tengas problemas económicos en el caso de que un cliente se caiga, yo siempre esto lo tengo muy en cuenta a la hora de gestionar toda la parte económica de mi negocio porque no puedo depender de que un cliente se vaya o no hay varias cosas que puedes hacer para tener esto en cuenta la primera ya hemos hablado del tema del contrato y que es muy muy importante dejar bien en claro en qué momento eh, un cliente te tiene que notificar que va a dejar de trabajar contigo yo por ejemplo pido que me avisen 30 días antes ¿Por qué? porque esto me da tiempo a mí a poder realizar una serie de acciones de venta para captar a otro cliente y cubrir ese eh, ingreso que me iba a suponer ese dinero, y, eh, ese cliente y con el que yo cuento dinero, con el que yo cuento para pagar mis gastos, para, no sé, eh, asignarme mi sueldo, para pagarle a mis colaboradores o lo que sea. Entonces, eh, este es uno de los consejos que te doy para... Eh, prevenir de alguna forma esta situación sí así que quédate con esto muy importante tener un negocio diversificado tener varias líneas de negocio para no depender de una sola tener bien en claro en qué momento los clientes deben notificarte que eh, pueden eh, quieren dejar el servicio eh, o lo que sea otro de los consejos que yo quiero darte es que también tienes que trabajar en tu marca personal eh, para poder captar nuevo, nuevos clientes y trabajar con una estrategia de captación de, de clientes de forma casi constante. Yo ahora, por ejemplo, en este momento sí que es cierto que no estoy realizando acciones de venta porque he cubierto eh, la agenda de, de clientes, pero eh, una o dos veces al mes, dependiendo, al mes no, perdón, al año, dependiendo de la situación en la que esté hago una serie de acciones a través de eh, redes sociales, ya sea Instagram, haciendo directos o quizás a través de LinkedIn enviando una serie de mensajes para captar potenciales clientes porque eh, como te dije no quiero depender de los ingresos fijos que, que tengo de alguna forma asegurados porque yo considero que nada de lo que, de lo que hay digamos es seguro así que siempre estoy realizando algunas acciones de captación salvo por ejemplo en este momento que he decidido eh, organizarme, estructurarme eh, crear equipo y ya luego sí volver al ruedo pero las acciones de venta y las acciones de captación de clientes para mis servicios es algo que yo hago de forma habitual y te recomiendo que tú también lo hagas porque no podemos sentarnos a esperar que los clientes lleguen a nosotros para ello como te decía al principio es muy importante que trabajemos en nuestra marca la mejor forma que nosotros tenemos de demostrar lo que sabemos hacer y cómo podemos, eh, lo sabemos hacer y lo que podemos lograr es teniendo una marca personal una marca corporativa como tú quieras trabajar yo por ejemplo trabajo a través de Birly, pero hago un trabajo muy fuerte de eh, quién es Cecilia, quién es la persona que está detrás de Birly para que también las personas conozcan eh, mi trabajo, para que conozcan mi cuenta, para que sepan quién soy, para que sepan qué hago y para que también tomen como referencia ese trabajo que yo hago para querer ser mis clientes. Así que también te recomiendo que hagas ese, ese trabajo. Es un trabajo que también puedes realizar a través de crear una buena base de datos en eh, tu lista de email marketing a través de tu ebook. Crea un ebook, pero que sea de forma estratégica, no solamente porque sea el tema que te apetece, sino un tema que realmente sepas que va a llamar la atención de tu potencial cliente a la hora de pensar ¿Cuál va a ser ese ebook? Tienes que analizar qué es lo que está buscando tu cliente ideal para llenar esa base de datos de clientes potenciales, de personas que estén interesadas en trabajar contigo, interesadas en tu servicio, interesadas en saber más. Para que esa base de datos en algún momento se, eh, se convierta ¿no? en, en, en clientes, que puedas transformar, como siempre digo, que esto es lo más importante y lo más interesante, a esos seguidores en clientes. Eh, por otro lado otra de las cosas que yo te recomiendo es eh, cómo vamos a hacer esta estrategia ¿no? para captar a clientes bueno vamos a ver dijimos que tenemos tres servicios por un lado tenemos el servicio de gestión de redes sociales, por otro lado tenemos el servicio de consultoría de redes sociales y por el otro lado tenemos la formación. Te voy a contar yo desde mi experiencia personal cómo he organizado estas acciones de venta y de captación de, de clientes para eh, mi negocio. Por un lado, el cliente de gestión de redes sociales es un cliente que a mí me llega por dos vías. Por un lado, a través de mi página web, de mi, de mi formulario de, de contacto y por otro lado otra de las formas que me llegan los clientes es a través de recomendaciones es muy pero muy importante que eh, cuando comienzas, des un servicio bueno, eso es importante siempre en realidad, esto es importante siempre pero eh, tus propios clientes se convierten de alguna forma en embajadores de marca y te recomiendan yo hoy en día, como te dije, no estoy realizando acciones de venta, acciones de captación de clientes porque son mis propios clientes los que recomiendan mi trabajo, de hecho hace tiempo que no hago este, este tipo de, de acciones aunque sí, como te dije, me gusta hacerlas porque no puedo depender solamente de que eh, alguien esté buscando un community manager o de que alguien me recomiende. Entonces, ¿cómo puedes captar clientes para tu servicio de gestión de redes sociales? Uno, haciendo tú las acciones de captación. ¿A través de qué medios? ¿A través de qué eh, redes? Bueno, LinkedIn es una red que a mí me ha funcionado muy muy bien eso sí no hagas spam aporta valor yo lo que he hecho es crear un mensaje y contactar a personas pero he tenido primero una conversación previa me he encargado de conocerlos para luego sí eh, aportarles no realmente lo que yo podía hacer y contactar con ellos de esta forma he captado a tres clientes así que te recomiendo que utilices linkedin para realizar estas acciones de captación de clientes otra de las formas es trabajando muy fuerte tu marca personal realizando directos respondiendo a las dudas de tu comunidad creando una comunidad sólida esto evidentemente siempre es muy importante y te va a ayudar muchísimo de ahí pueden salirte clientes potenciales así que eh, te recomiendo que, que lo hagas ahora otra de las formas es crear un, un embudo sí, en donde tú lo que realices sea publicidad y lleves a las personas, por ejemplo, a una masterclass en donde tú les enseñes lo que tú realizas, lo que haces, cómo los puedes ayudar, les des un contenido de valor. Eso sí, siempre te recomiendo que des primero un contenido de valor y luego sí al final puedes hacer una venta o incluso llevar a las personas a una llamada telefónica contigo para ofrecerle tus servicios. Otra de las líneas de negocio que había mencionado es la consultoría. ¿Cómo yo hago para captar clientes para la consultoría? Bueno, la realidad es que todas las personas que te escriban a través de las redes sociales y que tengan alguna, alguna duda cuando tú creas un contenido, por eso insisto tanto en la importancia de crear contenidos, evidentemente yo lo que hago, eh, y este es mi consejo, sí que evidentemente si la duda es, muy básica y realmente puedo ayudar a esa persona, lo hago porque mi objetivo sí que es aportar valor, eh, lo hago. Entonces, eh, si esa persona sigue con dudas, eh, quiere saber más, está interesada en conocer eh, en profundidad cómo gestionar sus redes sociales de forma eh, profesional, lo que hago es llevarlo a una landing page en donde tengo mi servicio de consultoría y a donde le explico cómo lo puedo ayudar a través de este servicio otra de las formas sería enviar tráfico, tráfico de pago a ese servicio de consultoría realizar también podría ser otra forma eh, realizar algún vídeo y llevar a la gente a esa masterclass, a ese vídeo que tú hayas realizado con tráfico para que lleguen y se enteren que tú también tienes este servicio de consultoría como ves esta opción es válida para los dos, los dos servicios y por último tenemos el servicio de formación. Tú puedes formar, auditar eh, cuentas de Instagram, puedes formar a personas que no, no saben acerca de las redes sociales y puedes ayudarlos. Yo puntualmente me dedico a formar a empleados de empresas que quieren tener dentro de su negocio un departamento de marketing. Entonces lo que hago es me acerco a esa, a esa empresa para formar a la persona que va a ser el Community Manager del de negocio ¿Cómo hago para generar estos clientes? Bueno, lo cierto es que en este caso sí estos clientes suelen venirme a través de recomendaciones, como ves el tema de las recomendaciones vuelve a aparecer y es un pilar muy importante por lo menos dentro de mi negocio y seguro que dentro del tuyo también lo será cuando realizamos un buen trabajo las personas nos recomiendan, entonces lo que sucede es que cuando alguien dice necesito un Community Manager o qué bien que lo estás haciendo cómo has crecido, evidentemente nuestro cliente se va a acordar de nosotros. Así que el servicio de atención al cliente aquí también es fundamental. Esa buena predisposición, esa estrategia, eh, esa buena atención al cliente, todo ello es muy, muy importante para que el cliente quiera recomendarte. No solo quiera seguir trabajando contigo, sino que además también quiera recomendarle a otras personas tu servicio. También, evidentemente, para la formación se podría hacer un embudo. Yo eh, la realidad es que no lo he utilizado. Se puede utilizar también el email marketing, ¿por qué no? Enviando eh, algún dossier también incluso, o contactando tú de forma activa a empresas a través de LinkedIn para ofrecerle este tipo de formación. También, evidentemente, puedes utilizar esta línea de negocio para crear, eh, como te dije yo anteriormente, ¿no? Talleres online, cursos online, y ahí tendrías otra línea de negocios. Quizás... Eh, haya muchos emprendedores que no sepan cómo gestionar sus redes sociales y tú puedes realizar un taller en donde expliques algo muy concreto no sé eh, se me ocurre cómo puedes tener eh, un perfil optimizado cómo puedes crear una estrategia de hashtag o quizás todo eso cómo sacarle el máximo partido a una cuenta de instagram una cuenta de youtube a linkedin cómo posicionarte como referente bueno hay muchísimos temas solamente lo que tienes que hacer es investigar qué es lo que tu comunidad te está esperando qué es lo que necesita cuáles son sus dudas y en función de ello crear ese producto digital, o ese taller online para tener otra línea de negocio, una línea de formación dentro de tu negocio digital como community manager. Tenemos que sacarle el máximo partido a nuestro, a nuestro negocio, tener, como te dije, un negocio diversificado para no tener problemas de ingreso, para poder ir potenciando distintas áreas de nuestro, de nuestro negocio. Ese es mi principal consejo, es una de las cosas en las que yo he trabajado mucho durante el año pasado y también durante este año porque sí que es cierto que al inicio no lo tenía tan en cuenta, solamente me dedicaba como a captar clientes y nada más, pero luego me di cuenta que era un error, que tenía que tener un negocio eh, escalable, un negocio en donde yo pueda también tener otras líneas de negocio y no tener estos conflictos de los que hablaba anteriormente económicos en el caso de que un cliente se vaya y esto se logra teniendo varias líneas. Así que ese es mi consejo para ti. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, ya sabes que puedes preguntarme, me dejas aquí abajo un comentario para que yo te responda porque siempre creo contenidos con todas vuestras dudas, los transformo en vídeos para este canal. Así que ya sabes, puedes preguntarme todo lo que quieras. Estamos, como te dije, ya casi llegando a el final de este curso básico de Community Manager a través del que te quiero enseñar cómo tú mismo puedes tener tu negocio digital como community manager totalmente desde cero y con una inversión de cero euros. Este tendría que haber sido el último vídeo, pero me habéis hecho muchas preguntas y me apetece realmente aportaros mucho valor y poder responder a todos. Así que voy a seguir creando vídeos para esta eh, formación, para que sea muy, muy, muy completa. Te invito a que te suscribas a mi canal, activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando suba un nuevo vídeo a este canal porque no quiero que te lo pierdas seguro que te va a servir muchísimo me encantará tenerte dentro de mi comunidad aquí en youtube te mando un beso enorme chao chao